Categoría sobre ruedas Los finalistas son Una motera cualquiera Va de aviones Seguridad vial en familia Y el ganador o ganadora es... ¡Seguridad vial en familia! Entrega a Pepe Quilez, director ejecutivo de la unidad audiovisual de Neo. Y recoge a Jesús Rodríguez. Aquí le tenemos. Hola Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Felicidades, recoge tu premio. Eh, eh, eh, ¿Has ha cenado? ¿Que te vea un no, poco? No, no he cenado. Claro, es que se te ve. Tengo a mi, a mi suegro dándole la cena a mis tres hijos que me han hecho la cobertura para poder estar aquí. Bueno, oye, pero ¿saben ya que has ganado o no? Y creo que sí, porque el grito que da creo que ha llegado a la cocina. Ah, pues mira, ¿cómo ha sido el grito? ¡Toma! ¡Ah, ahí está. Bueno, pues Jesús, enhorabuena y felicidades. Abrazo grande, tío. Nada. Hasta luego. Muchísimas gracias a vosotros. Un a ti. Y enhorabuena que tienes un pedazo de blog, muy recomendable. Gracias, Oscar. Tú, a ti por venir, a ti. Bueno, continuamos. En este caso, vamos a seguir dando reloj.